Asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses, bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanistas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.